Año 2120. La población vive en paz y armonía. El famoso impacto del corona-19 se estudia en las asignaturas de historia de todo el mundo. Parece que nunca hubiera existido. En esta época nace José Miguel, el mismo año que el objetivo de desarrollo sostenible de educación de calidad está en su máximo auge. José Miguel es un alumno aplicado que pone interés y empeño en sus tareas. Todo esto, gracias a la larga lista de profesores y profesoras, que han ido apareciendo a lo largo de su carrera estudiantil. Educadores competentes y muy comprometidos con la causa, y con el claro objetivo de impartir una educación de calidad. Nuestro protagonista decide aventurarse en la carrera de Ingeniería Informática. Tras cuatro años adquiriendo conocimiento, consigue finalizar la carrera con una media de sobresaliente. Parece que todo marcha sobre ruedas, cuando de repente... ¡Chan, chan, chan! Entra en escena el nuevo Corona 120, igual de contagioso que su predecesor y aún más mortífero. Una nueva pandemia mundial pone en jaque a toda la población. Los gobiernos de todo el mundo colapsan. La población, aterrorizada, pierde la esperanza en poder combatir el tan temido y peligroso Corona 120. Pero, ¿os acordáis de José Miguel? Es adolescente que ha recibido una educación prestigiosa, asombrosa, de calidad. Tras recabar toda la información posible, genera una planificación con el fin de afrontar este desastre el cual la humanidad había dado por perdido. Días y días con simulaciones, pruebas, experimentos, hasta conseguir encontrar un algoritmo capaz de crear vacunas 100% efectivas contra el nuevo virus. El virus se extingue gracias a la estupenda dedicación de Super Josemi, y todo esto, una vez más, gracias a la educación de calidad recibida. ¿Y tú? ¿Estás preparado?